Aquí estamos con el maricón Nacho que se está sacando selfie la perra. <risa> vestido sin choncheo esta wea oh. me lo venía aguantando de allá de la cancha, <risa> bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video me encuentro acá junto a algunos de los chicos junto con algunos de los new bikers estamos acá en piedra roja Venimos a hacer un pequeño pisteo dominguero con la pura pera así hoy día que no sé por qué, pero todos sentimos como que la calle está medio ahí rafalosa, así que entramos con la pera y nos venimos a 10 por hora Oye, el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a hablar de las nueve cosas No, oh, no, ¿cuántas son? De lo que vamos a hablar el día de hoy son de las nueve cosas que no me gustan de la CBR300R, así que desde aquí con esta hermosa vista vamos a comenzar con este video. Una de las primeras cosas que odio con toda mi alma de la CBR300R es el diseño del tubo de escape de esta moto. La verdad, creo que Honda se fue a las pailas con esto. El diseño de ese escape, la verdad, que lo encuentro asqueroso, parece una bazooka. Eh, no me puede gustar. Lo único sí es que como sobresale tanto, hacia afuera de la moto, es que cuando me chocaron y me caí de lado, me salvó el pie. Por eso acá, en este sector de acá, está todo rayado. Como la moto cayó encima de mi pierna, me salvó el pie, porque si se fijan, sobresale mucho. De hecho, llega a sobresalir más que el manillar. Otro punto que no me gusta de la CBR 300 son los neumáticos. Para la gama de moto que la cual se está vendiendo, que es la categoría 300, por lo menos a mi opinión debería ser un poco mejor. Estamos hablando de mi opinión, igual eh, por ejemplo en uno de los videos que, que pueden revisar en el canal, el profesor de una de las clases tocó rodillas con esta moto y todo el tema, pero por lo menos si lo vemos a un usuario promedio. Creo que los neumáticos nos dan para poder tumbar la moto a continuar. Como exigirle un poco más a la moto. Creo que son netamente calle, onda le pude haber puesto un poquito más de amor a los neumáticos. Aunque eso hubiese sido eh, aumentarle también el precio de la moto. Pero creo que aumentarle el precio de la moto por unos neumáticos mejores vale la pena. Otro punto súper en contra que tiene esta moto, la cual la baja de categoría muchísimo y la desvalora para muchos usuarios es que esta moto es monocilíndrica, a diferencia de la R3, de la Kawasaki 300 y de la Benelli TNT 300. Eso la baja un poco de categoría, le baja un poco el pelo a la moto y la verdad es que igual lo hubiese sido mucho mejor haber tenido una CBR 300 bicilíndrica. Si les ha gustado lo que han visto hasta el minuto y quieren seguirme paso a paso y cada una de las cosas que hago pueden seguirme en mis redes sociales como Pelao Noob tanto en Instagram como en Facebook también recuerden que pueden suscribirse a mi canal y denle a la campanita para que les avise cada vez que subo un video ahí en el Instagram siempre estoy subiendo material de la ruta, de los pisteos de ahí con los chicos, con los Noob Bikers y muchas veces estoy subiendo como material previo el video que va a salir en YouTube, así que recuerden seguirme en Facebook e Instagram. Un gran punto a considerar que no me gusta de esta moto, o sea, más que de la moto, es del, de la postventa y del manual de la moto, sucede que cuando yo reviso el manual de la CBR 300 me dice que el cambio de aceite es cada 12.000 kilómetros, eh, como lo comenté en el primer video donde les digo que es lo que más me gusta de la moto, que está optimizada y todo el tema para realizar. En, en un plazo mayor las mantenciones sucede que cuando yo hablo y converso con la gente del concesionario ellos no te pueden dar certeza de que el aceite dure los 12.000 mil kilómetros que dice el manual por lo que lo óptimo es cambiárselo cada seis mil kilómetros ahí hay una pequeña contradicción del el manual de la moto con lo que te están diciendo las concesionarias y ahí como que no me gustó mucho el tema y al final por temas de preocupación y por cuidado de la moto lo mejor es hacer el cambio de aceite cada 6.000 kilómetros y no arriesgarse a que hacérselo a los 12.000 que dice el manual y que probablemente se pueda generar una falla en el motor y te quedes sin moto. Otro punto desfavorable que no me puede gustar de la CBR300 es que la estribera del pasajero es de plástico. Por ejemplo, acá tenemos la Benelli TNT300 que es de metal, tenemos la de la Cagua 300 que es de metal, tenemos la de la... Odiada por muchos CB190R, que también es de metal. Y acá la de la CBR300 es de plástico. Qué chucha, weón. ¿Por qué mierda me colocan una estribera de plástico, weón? Esa weón no me gustó para nada. Algo que la dura me, me sorprendió. En un principio no me había dado cuenta. Y esta weón es de plástico, weón. La weón penca, weón. Acá podemos apreciar la cola de la moto de la CBR300, la cual está modificada, no es la cola de fábrica. Yo le saqué la cola de fábrica y el proceso de sacarle la cola de verdad que es demasiado, demasiado engorroso y difícil. De hecho, muchas personas le hacen el quite a sacarle la cola a esta moto porque el proceso es demasiado engorroso, latoso, fome. Y además, nunca quedan con un resultado que a la gente le guste. Pudo haber quedado mucho mejor, pero es por el tema de que no, no es mucho lo que se puede modificar. Por ejemplo, esta parte de acá se podría sacar, pero no se puede sacar por el tema de la luz. Porque es la base de la luz. Si yo saco toda esta parte de acá, eh, la luz queda en el aire y se ve horrible. Como por ejemplo acá tenemos la cola... ¡Ah, viento culiado! No es como por ejemplo la cola de la Kawasaki 300, la cual, la, la dura que queda como mucho más terminada al sacarle el fender. Y por ejemplo la, la cbr 300 tiene como un pedazo de cola acá, que para mí se ve horrible. Pero se si hubiese visto me, mucho mejor una cola así, o también la cola de la R3. A la CB-190 también mucha gente le hace el quite para cambiarle la cola, para cambiarle el fender. Porque este trozo no se puede sacar, mucha gente opta, lo corta de acá, lo cual encuentro que se ve horrible, pero mucha gente opta por cortarlo acá y colocarle un fender y sacarle esta cola. Si quieren saber más de esta moto y ver muchos más videos míos, eh, recuerden que deben suscribirse al canal, dándole abajo al botoncito de suscribirse y dándole a la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Hay otro punto que odio de esta moto, ojalá el viento me permita hablarlo, a mi punto, y tiene que ver con el estanque. ¿Qué sucede? Que yo, al minuto de abrir la tapa, quedo con esto en la mano. La verdad es que para mí es un verdadero proceso engorroso, porque ya de partida cuando tú te bajas a echar benzina, tienes que estar preocupado de la billetera, de pagar, de hacer otras cosas... Pero aparte tenéis que estarte preocupando de dónde dejáis la tapa con la llave de la moto. Creo que esto se pudo haber evitado. Hasta la CB190 tiene una bisagra acá. Y una moto que es más cara, se supone que tiene mejor prestaciones, no lo tiene. De hecho, la CBR250 tampoco lo tiene. Creo que es un chiste que a una moto que es relativamente cara, no tenga una bisagra que por los vales debe valer unos 3 dólares colocárselo ahí. Otro punto de la CBR 300 que en su minuto odié con el alma, sobre todo al principio cuando recién me la compré, es que la posición de la bocina y la posición de las intermitentes está invertido. ¿A qué me refiero? Normalmente eh, la posición de las intermitentes va al centro, de acá de donde uno coloca la mano, que es donde en este, en este minuto está la bocina, y la bocina está en la parte de abajo ¿Qué sucede? Que yo al principio, eh, en vez de, por ejemplo, colocar la intermitente, tocaba la bocina o viceversa, que en vez de tocar la bocina, ponía los intermitentes y la, con el tiempo tú te vas acostumbrando, pero creo que... Es una de las cosas que más odié, sobre todo en el principio, cuando todavía no te acostumbras y estar tocando la bocina cada rato, siendo que lo que querías hacer era otra cosa. Eh, la CB300R, que es la, que es la hermanita de esta sin carenado, la Neo Café Racer, tiene lo mismo. Es exactamente igual acá en el semi manillar. Eh, tiene la bocina al medio y la intermitente abajo. Muchas personas se han quejado de eso, que no les gusta y que no se terminan de acostumbrar. Pero bueno, así la diseñaron y creo que no hay mucho que hacer con eso, a no ser que se modifique esto completo, pero no creo que valga la pena. Ya para finalizar eh, este video, una de las cosas que no me termina de gustar y yo creo que sí, sí se pudo haber incluido en la moto, es el sistema ABS con el cual no viene. La CB300 sí viene con sistema ABS e incluso viene con horquillas invertidas, lo cual esta no tiene. Lo que sí... Eh, la CV300 creo que cuesta como 700 mil pesos más Por ahí va, no recuerdo bien el precio eh, Pero obviamente es por lo mismo Porque viene con horquillas invertidas Y viene con sistema ABS Y eso produce que el valor de la moto suba Obviamente si esta moto lo hubieran colocado ABS Tendría otro valor, un valor más caro Pero creo que ya el ABS empieza a ser O ya es una necesidad básica Para uno de estos vehículos Y no un lujo por lo que ahí tuvo puntos menos onda, creo que el sistema BS sí, ten, sí tendría que haber estado presente, sobre todo en este modelo deportivo que es la CBR300R. Y así, chicos, con esta hermosa vista que tenemos el día de hoy en la laguna de Piedra Roja, o más conocida también como Redstone, que son los cabros que vienen normalmente para acá a pistear para arriba, dejamos el video hasta acá. Muchísimas gracias por haberlo visto, muchas personas ya me habían pedido este video, ya que tienen muchas dudas sobre esta moto Acá les mostré algunas de las cosas o las más importantes que no me gustan de la CBR 300 Y que tomen en consideración si es que se la quieren comprar eh, Muchas gracias por haber visto el video, nos vemos desde Piedra Roja, ahí con los New Bikers Represent, nos vemos, chao, chao, chao